Hola mis Curlis, bienvenido a vuestro canal de YouTube. Yo soy Carmen Manga y este es Curly Manga y nada, estamos aquí otra vez. Y hoy lo que voy a hacer es el maquillaje que llevo, que es muy sencillo, pues explicaros cómo lo hago, ¿vale? Que necesitáis no muchísimas cosas, entonces si queréis saber cómo me he hecho esto tan fácil, eh, sirve bien este vídeo. Ya estamos aquí otra vez. Os voy a enseñar las cosas que he utilizado primero y las vamos ya poniendo en práctica, ¿de acuerdo? A ver, lo tengo todo por aquí. Primero, lo que es una sombra, eh, sombra bronce, que es de Primar. que A ver, voy a utilizar estos tonos, este tono más oscuro, ¿vale? Y luego un dorado. Dorado lo voy a mezclar un poquito con lo que es un, un beige, que el dorado y el beige un poquito, ¿de acuerdo? Después vamos a utilizar esta hora de labios, que es la que llevo puesta. Ok, bueno, a ver si está bien, así. Me queda poquita porque me encantas es, es un berenjena y los berenjenas me encantan. Vale, honesta. Luego vamos a utilizar a ver todo esto que está aquí para que no tengamos mira mirada. Vamos a utilizar lo que es el esta brocha que es para iluminar. Esta brocha que es para aplicar la sombra. Este que es un para las cejas, voy a utilizar un poquito porque ya lo tengo ya puesto, ¿vale? Simplemente voy a señalar un poquito el cepillito para cejas para peinar, también te sirve para las pestañas, ¿vale? Y luego, ¿qué más tenemos aquí? Un rímel para las pestañas y con esto ya tenemos todo. ¿vale? Entonces vamos a empezar un poquito. Y luego, para no equivocarme, porque ya sabes que el ronador es el lado, no es el mismo lado que el del, del espejo, voy de a utilizar mi espejito de L'Oréal, bueno, que es la... estos son polos de L'Oréal, que matizadores que utilizo bastante, cuando me apetece maquillar me doy un brochazo y ya está, que voy a utilizar de espejo. Entonces vamos a empezar un poquito. Yo lo primero que hago siempre es lo que son las tejas. En este caso ya me las he hecho, entonces... No me voy a aplicar más, ¿vale? Que sería hacerte las cejas y luego lo que yo haría sería con lo que es un cepillo, me voy a dar un poquito la forma, ¿vale? Un poquito. Eh, fíjate, estaba haciendo los vídeos y no había nadie y cuando me han oído hablar, cogen y se ponen a, a poner la batidora y a gritar en la, en la ventana, ¿eh? Y esto que después del coronavirus ya vamos a hacer todos buenísimos. Pero bueno, seguimos. Una vez que ya tengo esto, lo siguiente que yo voy a me voy a hacer eh, los ojos, ¿de acuerdo? Me gusta mucho primero aplicarme lo que es la sombra. Entonces, que ojo este. ¿Ves? Esta es la brocha de sombra. La podéis encontrar. Cogéis un poquito. ¿Veis? En este caso yo solo me voy a echar una sombra ¿Vale? Vamos a coger un poquito Lo Vamos a poner aquí en el para que nos caiga Y otro lado La vais depositando, ¿lo veis? Esta sombra es muy bonita ¿Vale? difumináis bien vale si queréis que tenga un poquito de efecto bajo la mirada también le podéis dar con un poquito muy suavecito bajo un efecto así para profundizar la mirada no mucho porque es un maquillaje de día no queremos tampoco ir excesivo y una vez que tenemos ya le vamos a, el, vamos a darle un poquito la sombra eh, estáis un poco aquí como <risa> Entonces, lo que hago es coger un poquito de dorado, ¿veis? Un poquito de dorado y un poquito de blanquito, ¿vale? Para la zona de arriba. Entonces, me cojo otra vez mi espejo L'Oreal. Y con eso yo lo que hago es, le voy a dar un, en la zona de arriba. ¿Veis cómo se nota que le he dado, vale? Y en la otra zona de arriba. Luego va a llegar la hora de difuminarlo. Yo siempre puedo hacer esto que hago, ¿vale? O hacer así, depende entonces, una vez que ya lo tienes, lo que haces es difuminar muy bien para que no quede raro. Y lo mezclas con la sombra de abajo. Aquí se va a ver más claro porque... Por las luces, ¿vale? Pero si estuviera la luz de día normal, no lo veríais así, ¿vale? Es más, más, más disimulado. Si sí, veis que es muy... podéis coger otra brocha, ¿vale? Y con, y con esa, pues, puedes difuminar muchísimo más para que quede mucho más natural. ¿Veis? Para este lado. ¿Veis? Ya está. Ahora, lo que me gusta mucho es coger y darle... A ver... Me gusta darle el, el liner primero siempre a los ojos, ¿de acuerdo? Ese, <ríe> porque estoy a una distancia, entonces lo que yo hago es siempre, le doy primero el eyeliner muy cerca de la pestaña, muy cerca. Casi doblo y luego lo relleno, ¿Vale? ¿Veis? Muy cerca de la pestaña y cuando se seca me gusta coger lo que es el lápiz de, de Kiko y darle un poquito por dentro. O sea, así. Esto hace como yo tengo las pestañas muy cortitas. Esto hace que las pestañas parezcan más... más grandes lo relleno un poquito porque siempre se queda un margen esto lo puedes hacer antes de aplicarte lo, el el eyeliner, lo puedes hacer muchísimo antes, de acuerdo, porque así te queda incluso mucho más natural, a mí se me ve más porque yo ya llevaba, yo ya llevaba antes de acuerdo, entonces una vez que ya tengo esto hemos aplicado, hemos dicho el lápiz de Kiko hemos utilizado el, el eyeliner de Essence hemos utilizado el bronce de primar hemos utilizado uh, vamos a ver a ver ahora vamos a hacer el rímel de kiko también pues esto ya simplemente es trabajar la pestaña veis vamos a utilizar el espejo porque así lo veis así entonces yo a pesar de tener las pestañas muy cortitas Con este efecto parece que tengo muchísimas más pestañas, muchísimas más. Y ahora ya, lo que haríamos sería coger, ahora de labios, seguimos utilizando el espejo, lo Es que a veces la falta de costumbre, ¿no? Ya lo hacía sin espejo. Y... Yo me he echado un poco más, pero normalmente, ahora porque para la demostración, pero normalmente si mis ojos estuvieran así de fuertes y fuera a salir, me pondría en lo que es el, la vara de labios mucho más suave, porque sería ya, para, por ejemplo, para mi gusto sería demasiado. Entonces lo que yo haría sería ponerme una vara de labios, a ver, una mucho más suave, a ver qué esta que tengo. Mira. En este caso me las, me las estoy poniendo encima, pero ha bajado un poco, ¿vale? Pero esto simplemente es para que lo veáis. Yo por ejemplo así, yo para mí esto sería como para salir un poco más tarde, ¿no? Porque ya me parecería mucho. Pero ya, porque yo ya llevaba bastante encima, ya llevaba ya rime, lo he vuelto a hacer para que me vierais. Y los labios pues ya me pondría lo que es una vara de labios que fuera un tono carne, un tono marrón, un poquito vino, por fuera más suave, ¿vale? Y entonces ahora lo que yo haría sería pues, si no me apetece maquillarme, momento me cogería, dónde está mi esto de L'Oreal, mira, mis brochas, las brochas de MAC de verdad invertir en ellas porque estas las tengo desde el 2000, 2001. Okay. Desde cuando trabajaba para la firma MAC Tengo estas brochas O sea eh, Invertir en unas brochas MAC Yo os lo digo porque no os vais a arrepentir nunca Entonces lo que yo hago Es me cojo mi polo L'Oreal Un momentito por favor Y Que no veis que además de De de matarme los brillos, me da un, o sea, me da un aspecto Espera que me he pasado un poco del ojo Me gusta, mira, me gusta porque también me suaviza el, si tenía, si me hacía un poquito lo blanco del ojo me lo suaviza también Yo me solo echar un poquito sí ¿sabes? para que todo el tono se iguale ¿eh? Es que los polos L'Oreal en serio, son eh, maravillosos. Porque, lo, o sea, te dejan la piel muy bonita y, y son muy traslúcidos. Entonces ya está. Yo con eso ya tendría yo lo que es un maquillaje. A ver, si le quitas aquí, ves cómo se ve natu más natural. Lo que pasa que evidentemente... Yo como, claro, eh, para la demostración he puesto un tono más oscuro y luego he subido mucho lo que es la zona de los ojos con lo que es el rímel, el eyeliner, pero porque yo llevaba ya dos o tres, ¿sabes? porque Para hacer los vídeos, pero realmente eh, en el primer vídeo podéis ver cómo se ve mucho más natural y la próxima, como vamos a hacer una demostración de maquillaje, quiero que veáis que cómo queda, eh, cómo se hace un maquillaje Totalmente un 2, 3, 4 natural, ¿vale? Sin que tenga, tengáis muchas, muchas cosas y con unos labios muy sencillos, de un color muy, muy normal. Vale, entonces, eh, un vídeo de 12 minutos es bastante. Espero que os haya gustado eh, y nada, y nos vemos en el próximo vídeo. He tenido algunos problemas técnicos que son normales porque se me han puesto ahí a hacer ruido en la ventana. Pero no había nadie, ¿no? o así sea, es que, que es que el. Pero bueno, había el karma, ¿no? <risa> y nada, así que espero que os haya gustado el vídeo. Eh, esta casaja me la regaló una amiga mía que se llama eh, Sonrisa, eh, la compramos en Malabo, en un mercadillo. No, bueno, no sé, no eso no lo sé yo, eso es mentira. Me la regaló Sonrisa, pero no sé dónde la compro, pero me encanta, es preciosa, es una casaja. Eh, es una chaqueta china uy disculparme una chaqueta china creo que esto no tenías que haber visto pero son cosas que pasan bueno no pasa nada porque debajo llevo <risa> ay dios mío esto es mira de paso llevo esto también esto es un, un vestido de comprado en Corea en Corea que lo compré una tienda coreana que me encanta y bueno así es como yo salgo de paso o sea, es la vía de Curly Mangue. Nada, muchas gracias, Namaste. me alegro mucho de que sigáis conmigo, que sigáis cuidándome, que sigáis animándome, que no, que me, o sea, que me sigáis queriendo, ¿vale? <risa> un besito, os quiero. Eh, para mi amiga que le encantan las uñas, siempre maravillosas, mira mis uñas, ¿eh? No se me ha olvidado. <risa> y nada, eh, un besito. En el próximo vídeo os voy a enseñar cómo me he hecho estas trenzitas, ¿vale? Para que veáis que es muy fácil de hacer. Así que nada, un besito y nos vemos. Chao.